Estas imágenes ilustran algunos principios básicos del buen arte culinario. Acá el cocinero está haciendo un caldo de pollo Y déjenme decir que no es que esté mal lo que hace. El ingrediente secreto siempre es el amor. Por supuesto que al buen cocinero lo acompaña siempre la paciencia. Nadie puede ser sensato con el estómago vacío. El estómago tiene razones que la razón no entiende. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. La verdadera comida te atrapa y no te libera fácilmente. Mi abuelita decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Las promesas y las tortas están hechas para romperse. No hay que llorar por la leche derramada, o en este caso, por las tortas. Deja de esperar que las cosas pasen y haz que pasen. ¿Un buen plato? Hace una explosión de sabor, no solo en la garganta, sino en todos lados.